Bueno, yo creo que las ONGs pueden jugar muchos papeles y a lo mejor no hay que encasillarles solo en uno o dos papeles, pero puestos a destacar, destacaría a dos. Las ONGs tenemos vocación de estar muy cerca de las personas con más carencias o con más eh, debilidad. Eh, y yo creo que eso es bueno porque podemos tener un conocimiento más preciso de las necesidades y de las demandas y a su vez, una vez que se tiene una innovación, servir para ponerla en práctica en este contexto que no siempre es fácil. Y yo creo que otra cualidad de las ONGs es que somos organizaciones sin ánimo de lucro, con vocación abierta y pueden ser un buen espacio donde aglutinar intereses diversos y servir de punto de encuentro entre, por supuesto, la sociedad más necesitada y con más carencias, pero también la sociedad española, las administraciones, las empresas, la universidad y todos los actores que quieren colaborar en estas temáticas. Yo creo que hay un primer reto, que es la falta de recursos o la disminución de recursos, que nos exige a todos repensar cuál va a ser nuestro futuro. Y desde esa lógica, pues quizá nos toque hacer lo mismo o incluso intentar hacer más. De otra manera, ¿no? y yo creo que aquí el intento de, de innovar y de intentar buscar soluciones rompiendo un poco la inercia ¿no? habitual, pues yo puedo, creo que puede ser un paliativo, no la solución, pero un paliativo, pues está el contexto en que estamos viviendo.